Absolutamente impresionante, mirar qué sitio, qué maravilla. Nos ha dejado ahí el barco y venimos caminando y mirar qué auténtica maravilla. You Bueno, pues nos encontramos en Rangiroa, uno de los atolones más bonitos y mejores para bucear de la Polinesia Francesa. Y aunque nunca he buceado en mi vida, siempre es un buen momento para empezar. Y qué mejor que hacerlo en una de las mecas mundiales del buceo. Vas a tomar un barco semi-rígido con Laurent, uh -huh. solo con él y van a ir hasta acá. Antes, claro, pasó el briefing con toda la explicación. Esto es el área de Tiputa, que es el mejor lugar para bucear de Rangiroa. Es un atol, es un anillo del tamaño de Tahiti, más o menos, y tenés dos pasos entre la laguna y el océano. El de Tiputa y el de Abatoru. Pero este es el lugar más interesante y es acá donde hacemos todo, todos los inicios. Estamos a 5 minutos en barco de, de esta zona. Tu hotel sí, está acá. Está. Ah, vale, porque no paro de ver sí, delfines. Sí. Llegué y lo primero sí. que vieron fueron delfines. Bueno, por eso Rangiroa es... por, por eso así famosa. Porque una familia de delfines se instaló y en buceo están muy acostumbrados a venir hacia los buceadores. Ah, se acercan, Es ¿no? una cosa única porque en general los delfines no se quedan. Y a veces, si están de humor, se quedan quietas enfrente de los buceadores y lo que buscan es que las acaricias, pero es algo muy, muy especial. Uh -huh. Y eso lo acá en Rangiroa, yo no sé si en otras partes del mundo puedes ver esto. <risa> You're <risa> Bueno, qué experiencia, ¿eh? Ha sido alucinante, una de las mejores experiencias de mi vida. Hemos visto tiburones, hemos visto un banco de peces por el que nos hemos metido. La experiencia, en realidad, que yo que no había buceado nunca, los dos primeros minutos te da una sensación un poco de agobio hasta que me ha dicho el chico, relájate y simplemente disfruta. En dos minutos me he relajado y ha sido increíble, lo repetiría mil veces, sobre todo con un agua como este. Es que mirar qué sitio. Hay gente, de hecho, que viene aquí y se puede pasar todos los días buceando y no me extraña. Hemos estado media hora y podría haber estado cinco horas. Se te pasa rapidísimo el tiempo. Bueno, después de la mañana tan impresionante que hemos tenido, Vamos a coger una bici, cerramos la cabaña del bungaló, nos vamos a ir a dar una vuelta para recorrer un poco la isla y así la vemos. Fijaros qué cochecito, eh. Venga, pues mismo. Hay un montón de perros sueltos por toda la isla, eh. Es una locura. Mira aquí uno. Mira, Justo al lado del hotel está el mirador de los delfines. Ahí todo eso no paran de pasar delfines, porque se ponen a jugar con las olas. ¡Mira, mira! ¡Ahí hay uno! hola. espera! Voy a sacar la cámara. Sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Fijaros la arena, ¿eh? Esto es coral. Esto es coral que ha terminado siendo arena por la erosión. Vale, mirar, esto es alucinante. Parece una piedra, pero no lo es. Y fijaros, aquí pasa un montón con todo. Fijaros. Que run, run, run, well, mirad qué maravilla como crece. El coco ha me caído me y aquí está creciendo. Mirad ah, qué bonito. Nuevo día en Rangiroa. Vamos a hacer una excursión muy especial, pero mejor que contarosla, prefiero que la veáis. Absolutamente impresionante, mirar qué sitio. Se ha dejado ahí el barco y venimos caminando y mirar qué auténtica maravilla. estos volcánicos y cómo la erosión ha ido creando estas formaciones. Mira, si es que parece que estoy en otro planeta. qué cabañas, ¿eh? estos son los bungalows de nuestro hotel, aquí en medio de la naturaleza no me digáis que las cabañitas no son para quedarse, ¿eh? los bungalows, hay algunos bungalows que además fijaros dónde están. <risa> ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se fabrican las perlas? Pues aquí en la Polinesia francesa fabrican la famosa perla negra, que como curiosidad no es negra, pero bueno, eso nos lo van a explicar ahora. You have opportunity to see him on demonstration to see how we seed this oyster. First, we need an oyster. As you can see, it's a variety with black lips. It's why our pearls are called black pearl. But when you will see pearls nowadays, they are not really black as color. You see the pearl of my ring yeah. yeah. is a black pearl, but it's not black. Mm -hmm. It's green, has some pink and gray. Why Japanese they have white pearls because their variety of oyster is with white lips. And to get this black pearl we need two things. First element is a bead, a seed that we call nucleus. Mm -hmm. This bead is made from mother pearl from fresh mussels of river of Mississippi. Okay. So it's not plastic. Mm -hmm. Second element is a tissue, very small, one millimeter size. Mm -hmm. Okay, What's the tissue? The tissue is a piece of graft that the technician will get from those leaves. And then, those two elements, the bead, the seed and the graft, will be inserted in this packet. Mm -hmm. That's the appendage of the oyster. This graft will secret mother pearl around the bead, as you can see here. Oh, okay. During two years, here they are selecting the size okay. Okay. to classify one third. Aquí están los criterios, tienes cuatro. El primer criterio es la forma, the shining alrededor the pearl, the la calidad de la superficie, porque en la superficie find encontrar imperfecciones, defectos, y, por supuesto, también el tamaño es importante. Fijaros, eso de ahí detrás es el aeropuerto de Rangiroa, eso quiere decir que nos vamos. Nos vamos en dirección a Morea, pero eso será en el próximo vídeo. Así que... mirar cómo son las típicas cintas donde te llega la maleta aquí en Rangiroa. aquí no hay ni cinta ni nada allí está el avión el tío lo saca de allí y aquí te lo ponen fijaros qué curioso además de las maletas como el esto está tan perdido está tan aislado esta isla lo que traen son un montón de suministros ves esta caja por ejemplo pone hotel Rangiroa, es para un hotel y vete a saber qué será será comida o algo para abastecer ves algo congelado le han traído al colega están tan contentos No a tu fuego toro